En directo desde Murcia, ducentésimo quincuagésimo día consecutivo de protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad en dos, en contra del paso del corredor del Mediterráneo en superficie. ...en pleno casco urbano, porque entre, entre otro tipo de mercancías... ...transporta mercancías peligrosas... ...también contra, por supuesto esa pasarela... ...que sería el único modo de cruzar al otro lado del muro... ...y esa pasarela está construida sobre acequias, es decir... ...de abajo está hueco, debajo está hueco... ...y hoy la gente está en esta plaza del soterramiento... ...en esta plaza del soterramiento... Celebrando los 250 días de protestas consecutivas. 250 días de protestas consecutivas. Murcia nos aparte. El ave llega con un muro que segrega por una ciudad sin mercancías peligrosas, veniel coste cero. Como siempre, a un lado están los agentes, y a este otro lado, las gentes. Y al otro lado, los agentes. Y en el cielo, la luna y Venus, acompañándonos como las últimas tardes. Buenas noches también, Juani, Loli, Antonio, Sergio, Lulú, José, José Luis y todas las personas que esté viendo esto por primera vez, compartir, ¿eh? si lo están viendo por primera vez, ya, rápido, sin pensarlo, pum, compartir, porque esto, Murcia no se parte, que están partiendo la ciudad en dos, con un muro. Es que la gente lleva 250 días seguidos a la calle, a las vías de protestas, más de ocho meses de protestas diarias. Esto comenzó el 12 de septiembre, de estar aquí las concentraciones. ¿eh? El día 5 de septiembre ya había una acampada junto a las vías, que fue lo que inició que siete días después continuase las protestas, pero a modo de concentraciones. ...y también muchísimos días... ...que hay manifestación... ...por las calles... ...del sur o del centro de la ciudad... ...aquí vemos la gente... ...poniendo velas... ...para que Murcia no se parta... ...Murcia no se parte... ...Murcia se comparte... ...Murcia no se parte... ...saludos José Antonio... ...fíjate lo que esta noche... ...están creando aquí la gente... ...están poniendo velas... ...Murcia no se parte... ...el AVE llega con un muro que segrega... ...por una ciudad sin mercancías peligrosas... ...Vení el coste cero... ...buenas noches José Antonio... ...ya sabéis si queréis hacer una fotografía... ...en Android... ...presionas el, el botón de bajar volumen... ...y sin soltarlo, el botón... ...inicio... Así se hace una captura de pantalla, pero se hace una fotografía de aquí también de Telegram, de Periscope, Periscope, y la podéis compartir en Twitter, en Facebook, estamos también en directo en YouTube, en Facebook, saludos a la gente que nos está siguiendo en directo, en Facebook y desde YouTube. ¿Eh? ¿Carmen? ¿Qué, Carmen? Está muy bonito, ¿eh? Mira, la más guapa de todas es... <ríe> ¿qué es tu nieta? Okay. Ah, ¿sí? Aquí sí, sí. la nieta de Carmen. ¿Cómo se llama? Lola. Lola. Ahí tenemos a Lola, la nietecita de Carmen. Vamos a ver ahí lo tenéis para hacer una fotografía ahí tenemos a Lola la nieta de Carmen ahí delante Gonzalo, ando al pito el silbato ¿Puedo cantar el nino del PP. <risa> ah, pues no No sale, no, menos mal es, <risa> es un pito con dignidad Por supuesto. Un silbato con dignidad ¿Pero el chino? <risa> con dignidad? Pues aquí estamos, ¿eh? Murcia no se parte, momento aquí para que hagáis fotografía, compartáis. Hostias. Bueno, Nid bueno, Marisa, aquí estamos en este día ducentésimo quincuagésimo, 250 días seguidos y la gente lo está celebrando de la manera que estáis viendo, situando unas velas, rodeando carteles que pone Murcia no se parte, y aquí, por supuesto, incansables, eso siempre, eso siempre, siempre. ...y vamos a ver... Oh. ...Fina, me ayudas a retransmitir... ...a ver, agarra el micrófono, Fina... ...cuéntanos, ¿qué, ¿cómo se está celebrando la noche 250 de protesta? Pues aquí estamos... ...aquí estamos todos juntos, celebrando este día... Y recordando... Sí, sí. Celebrándolo... Okay, no me entretenga, no me entretenga, afino. ¿Cómo estamos celebrando, Carmen, este día, hija? Muy emocionante, muy emocionante. Llevamos 250 y de, y días, 250 días aquí. Pero bueno, antes de los 250 días... Hay, cuatro, hay cinco años y treinta desde que empezamos. Pero paramos en el convenio 2016, paramos. Y luego arrancamos en el 2011. Pero días seguidos, días seguidos, 250 días. Aquí en familia. En familia. Y, en, y lo que se está viendo parece ser que vamos a llegar a los 365 días al año. Parece ser que lo que se está viendo... Porque aquí la justicia va muy lenta en España. Demasiado y... lenta, demasiado lenta. A ver. Demasiado lenta va la justicia aquí en España. Demasiado lenta. Ay, perdone, no... me... ¿Cómo estamos celebrando el día 250 días? Estamos celebrando pues con una pena muy grande porque estamos dando, o sea, como en el duelo de la pasarela. Sí, que, que estamos contentos porque no hemos parado en los 250 días aquí. No nos, no nos estamos rindiendo, pero claro, estamos tristes porque cada día vemos esto avanzando. Cada día nos estamos viendo que se están riendo estos políticos nuestros más de nosotros y al final de cuentas, pues veremos a ver, esto es lo que termina. En fin. Esto parece que, que ellos se, nos, se han propuesto a seguir para adelante con su con suave en superficie y, y al final me parece a mí que lo van a conseguir ¿verdad Carmita? Sí. Me parece a mí que lo van a. Conseguir. Puede ser que sí, pero bueno es, un, es una pena pero bueno. es un dolor dividir una ciudad como es Murcia que es la séptima ciudad de, de, de España pero bueno ellos se lo han propuesto y seguramente quieren conseguirlo todo por un por, por ello todo por... por por sí por ello por tener más por por ser más, y, y por las, y más votos. ¿Por adquirir más votos? Hombre. hasta cierto punto... No lo triste sé, triste. no lo sé hasta cierto punto, porque, porque, porque también van a perder... Cuando se vayan, esto lo han hecho a ellos, pero qué tristeza. Pero bueno, y y, y habrá gente que le agrade que esto lo hayan hecho otros, pero otros muchos dirán, vaya unos bordes lo que no, han no, hecho favor, estos políticos no, con eso, Murcia. Por eso digo que es una pena, ellos se irán contentos de que lo han hecho, pero aquí van a quedar, pues como van a quedar. No solo con el sur, hay mucha gente mucho, mucho puebla, Hay muchos pueblos afectados por este tema Pero que no solo Pero por el sur, que... hay mucha gente en el norte que no está de acuerdo Nada, nada, nada no ¿Quién puede porque... estar ¿Quién puede estar de acuerdo porque con una cosa? Yo no creo que, que la gente del centro, porque sean del PP, es que ni aun sea desde de, del gobierno si que, es que está esto mandando No tiene nada que ver ni PP ni PSOE, nada Esto no. es defender lo que es nuestro, lo que es nuestra libertad Porque aquí nos van a dejar metidos en un, en un gueto a ver, el día que cierre, tú imagínate esto con un muro, que no pasen vehículo por aquí, ya da tristeza nada más de pensarlo. Tristeza. tristeza, una tristeza muy grande. Y la gente aquí, ¿qué va a hacer? Cuando esto esté así, sin pasar un vehículo, sin tener vida. Se tienen oídas que el martes que viene cierran el paso a nivel de la senda a los garres. No sé ya, cuando cierren, menudo traje y se va a armar. Porque a diario por allí pasan muchos coches, muchos vehículos a trabajar, a, a, a sus obligaciones de día a día. Yo no sé ya que vamos a empezar a estar sintiendo ya esto. Si aquí lo, menos, lo menos que se pide es que vengan y nos den una explicación, que aquí no viene absolutamente nadie a decir nada, absolutamente nada. Nada más que haciendo lo que ellos les da la gana y aquí nosotros aguantando el pueblo. Ven un momento, por favor. Digamos. Di a ver cómo estás sintiendo tú, estás celebrando estos 250 días. Bueno, pues lo celebramos como podemos. Ya veis que no hemos venido aquí a la orilla de la vía e intentamos pues, calmar los ánimos y pues, llevar mejores vistas contra, contra todo esto que es una aberración y que no podemos con ello. ¿Mm? Pero bueno, lo que hay que llevar buena, buena compostura y estar aquí todos los días para intentar que lo quiten, si es que lo quiten. ...muchas gracias... ...para poder evitarlo... ...que no lo vamos a evitar... Para ...bueno, pero aquí hay que, que estar... ...por vamos. lo menos que sepan que esto no nos gusta... ...por supuesto que no nos gusta... ...vamos a ver los lo carteles que hay ahí... ...vamos a ver lo, lo que vamos. pone la gente... No quiero vías que se nuestra, nuestra vida. vida. Basta ya de represión, madero fuera de las vías. Gran movimiento vecinal y necedad de los políticos contra el pueblo, soterramiento integral, convenio de 6, no alabe en superficie. Murcia comienza a despertar. Un pueblo unido jamás será vencido, porque solo el pueblo salva al pueblo. Nuestro grito acabará con este y todos los muros, porque nuestra magia no tiene fin. No quiero. ...a mi pueblo esclavo... ...lo quiero luchando en las calles... ...lo mejor de la vía... ...sus mujeres... ...claro está... ...todos los días... ...nos vemos en las vías... ...desde Barcelona... ...siempre con vosotros... ...nunca os rindáis... ...hoy ha venido... ...numerosas personas desde Barcelona... Fina, Juanjo, Ana, Aneta, Sés, Alberto, muchísima gente que ha venido desde Barcelona. Y a Marta, que la estamos esperando también, que venga. Marta, llega, Marta, te estamos esperando. Lo peor de las vías, la policía. Nosotros por arriba, el tren soterrado. Aquí estamos viendo estas imágenes que la gente ha ido colocando. El coste cero, 25.000 voltios, catenarias, acaso un metro de nuestros hijos, lo vais a consentir, Murcia sin muros. Y también en este lado, para celebrar los 250 días, la magia de las vías, me hacen venir día tras día a por otros 250 más. Bueno, si soterra un poquito antes ya también ayuda, ¿eh? pero bueno, habrá que venir os que haga falta. Orgullosa de mi barrio y de la gente que lucha por él. Luego también, dignidad. Te estoy vigilando, ballesta, porque aquí alguien también. Contra las mentiras y la corrupción, aquí ya está la defunción. Muros no. ...no más mentiras... ...cuando te muevas... ...todo... ...cuando te mueras, todo queda aquí... ...me parece leer... ...una lucha... ...sin precedente, no queremos muro... ...a lo que añadiría yo, presidente... ...no hay... ...no hay que tener miedo, poder vecinal... ¿Qué dice ahí? Una policía para echarnos de, Una para la echarnos de las vías. La tanta, parte... tanta policía... A hacer... tanta policía para echarnos de las vías. A ver... El muro de la vergüenza no se va a poner, no. No al AVE sin soterramiento, no al muro de Murcia, no a los políticos sin huevos que se esconden tras detrás de los centuriones de azul soterramiento ya confiemos en que estos manifiestos abran los ojos y la gente y la mente de los votantes que no nos queden 250 más Creo en la justicia y tengo esperanza. Lucha vecinal, pacífica, dignidad, respeto. No somos terroristas. Los que nos gobiernan, sí. Su muro es un atentado contra la dignidad de todos. La dignidad y la unión de los vecinos será la caída de los corruptos que nos gobiernan. Eso será su penitencia por embusteros y corruptos. ...el mensaje de Loli... ...250 días de lucha... ...compromiso, solidaridad... ...empatía, amistad... cualidades todas ellas... ...de las que carecen quienes gobiernan... ...la razón nos avala... ...y como... ...la tenemos, seguiremos en la lucha... ...hasta conseguir las vías soterradas... ...esto, Murcia no se parte... ...Murcia se comparte... ...Murcia no se parte... ...se comparte... ...en estos 250 días... Lo positivo para mí de las vías ser un grano en el culo del gobierno y la gente maravillosa que he conocido. Nuestra dignidad siempre, está por encima, siempre estará por encima de vuestros intereses. Lucharé, lucharemos hasta lograr el soterramiento. Murcia es una, dejémosla así. Es una, Murcia es una, dejémosla así. Bueno, pues aquí seguimos. La gente colocando. Para celebrar, colocando mensajes para celebrar estos 250 días de protesta. Protesta en las vías. Bueno, pues. ¿Cómo un policía? ¿Eh? ¿Cómo un policía? Eso es lo que han dicho varias personas, más de una vez, de ir y entrevistar a uno. No pasaría nada. ¿Eh? No pasaría nada. Si le pide permiso, oye, puede hablar, quiere hablar, puede, quiere hablar, yo entrevisto a quien me digáis. Fino, a quien me digáis. Bueno, aquí veis 250 días ¿eh? seguidos de protesta. Uf, esto es agotador y, sin embargo, la gente sigue viniendo ¿eh? todos los días, una vez antes, otra vez después. Yo ni sabía, mira que me lo han dicho, pero estoy tan agotado que ni sabía que se iba a hacer hoy esta... ...esta actividad aquí en las vías... ...porque esto es agotador y durante el día también... ...hay que descansar... ...para poder estar aquí luego por la noche... ...aparte también de hacer tareas en casa, ¿eh? ...que el sábado pues... ...toca también hacer... ...muchas más tareas de lo habitual... ...en mi caso, ¿eh? ...cada cual se lo gestiona como sea... ...yo me lo gestiono los sábados... ...los domingos, uno de los dos días... ...o ambos a veces... ...pues así estamos, Murcia no se parte, ¿eh? Murcia comparte... ...buenas Joaquín... ...hoy con gente que ha venido de Barcelona... ...estamos esperando también... ...a Marta, que venga... ...que lleva pasa unos días aquí en Murcia... ...y a ver si hoy se nos puede pasar por aquí... ...muchísima gente... ...hoy... ...para ser un sábado... ...es que... ...oye... ...alberto... Eh, ...aquí estamos con Alberto... ...que tiene por supuesto... ...algo que contar... ...el tipo viene desde de, de Barcelona... ...alberto eh... Qué, ...qué grande... ...y qué buena está la Levante... Qué ...bueno... Qué ...bueno... ...aparte de eso... Eh, ...os quiero comentar y aprovecho... ...el mejor medio de comunicación que hay en las vías... ...para informaros de que el día 15 de junio... ...hay un evento de música electrónica donde venimos un grupo de disjockeys. Yo no sé si podré venir por temas laborales, pero vienen disjockeys de Murcia, Mona Record, viene gente de Tarragona, viene gente de Almería a recaudar dinero para multas de los vecinos en la sala Garajevit y espero que estéis todos allí y que podamos ayudar a los vecinos de una manera solidaria y desinteresada sobre todo. Y si la marca de cerveza hace una donación también, gracias a la publicidad que le ha hecho, pues ve, vendría bien también, ¿eh? Que se moje por su pueblo, porque no le he visto por aquí, ¿eh? No se le ha visto el pelo a, a, a esta marca, ¿eh? Estaría muy bien que Estrella Levante, que es una marca murciana, apoyada, apoyada a este evento, y igual que Pipa Grefusa, que ese creo que es el sitio de España donde más pipas se come del mundo, que vinieran y que nos apoyaran, sobre todo porque necesitamos financiación para hacer los carteles. Así que nada, desde Murcia Las Vías, el liante, CDR itinerante, un beso a todos y sobre todo, orgulloso de mis murcianos. Oye, pues, Alberto, tío, muchas gracias por, por tu a apoyo a la gente. Mira, ahí, Carmen, la está liando parda. Mira, la lianta. La una lianta. Carmen, la alcaldesa. Carmen, la alcaldesa. Carmen, alcaldesa. <risa> Carmen, ¿eh? es Carmen que, es, qué día Carmen, qué día Carmen es ídolo. Sí, no, mira mira mira Carmen es... igual te agarra la cámara y la entrevista cámara, el tambor, lo que sea el tambor es una ídola. mira mira bueno oye ¿cuánto, eh, eh, cuántos días va a estar por aquí estamos hasta el lunes porque hay fiesta en Barcelona hasta el lunes y estamos para organizar el tema de financiación para los carteles que es lo único que nos falta porque la sala garaje mi club nos ha abierto sus puertas en los Dijokis eh, he tenido que, que dejar que muchos no vinieran Porque se ofreció mucha gente Y no había horas para tantos, Pero bueno, que estoy muy orgulloso de poder ayudarlos Y que es un placer para mí ¿En Barcelona se celebra la segunda Pascua el lunes, puede ser? En, en Barcelona, capital y los hospitales Se celebra la segunda Pascua el lunes, correcto Solo en esas dos ciudades, pero bueno Hemos aprovechado para hacer una escapadita Muy bien, oye pues Genial, encantado Charo Charo, Charo Charo, Charo, Charo ¿eh? eh Charo lo the best. claro y además, tenemos pendiente, tenemos pendiente, cuando acabe el curso, su hija, su nieta, Lucía, ha hecho un cómic de las vías y lo ha presentado como trabajo en el, en el, en el instituto, ¿no? Y tenemos que y tenemos que esperar a que le den la nota. Eh, y los. No, el que es... que den. Yo me encargaré de que se difunda su trabajo por todos lados porque creo que es una lucha importante. Son 250 días de dignidad y de orgullo de estar aquí con lluvia, con frío, con calor, cada día 250 días, para mí sois un ejemplo y un orgullo, ser murciano por vosotros. Y Alberto además gente aquí que se junta muy diversa, o sea. Igual vota un partido a otro que no vota, igual que son del Madrid y de Barcelona que odian del que odian el fútbol, da igual, da igual todo. Personas, también que hablar de colodes políticos. Aquí hay personas luchando por personas. Eso se llama dignidad y ahí no hay colores Así es, así es. Y no la van a quitar de No, quitan. Si no la quitan, no sabrían qué, no sabrían qué hacer con ella. No, porque ellos no tienen ninguna. No tienen dignidad, por lo tanto la dignidad que es la nuestra va a hacer que no hayan mudos y que no nos quiten la libertad que tenéis aquí como barrio el derecho a vivir dignamente, no separado por esta vergüenza y esta aberración que es una plataforma ilegal, unas obras de corrupción, un señor López Miras que es un sinvergüenza, un alcalde Ballesta, que es un sinvergüenza, un Paco el de las Uvas que es un sinvergüenza y un gobierno de Murcia que es patético y corrupto. Por eso desde Cataluña denunciamos la corrupción también en Murcia corruptos en, ni en ningún sitio. Ahí está. Los corruptos tienen que estar en su sitio que es en prisión y no donde están los presos políticos, que aprovecho para reivindicar mi causa. Menos políticos presos y presos políticos y más corruptos en la cárcel, que es donde tienen que estar. Todo el gobierno de Murcia tiene que estar en la cárcel, que es ese sitio. Pues aquí tú sabes que esta es la Cámara del Pueblo Hombre. para el pueblo y en, y en directo para que el pueblo diga lo que quiera. Quiero presumir de ser el presidente del club de fans de Cecilio Sin. Bueno, esa es otra... Eh, hay club de fans mío Ay, en Twitter fans creados por mí porque creo que se lo merece y con el apoyo de todos los vecinos y de muchos catalanes Que conocemos el problema de las vías que hace a ti Y como reconocimiento de tu trabajo hemos creado el club de fans de Cecilio Cin. Cecilio Zéan, con C, eh, buscarlo en Twitter Que el presidente soy yo y os daré candela te voy una cosa a, a, a, Me saca los colores, pero hay una cosa del club de fans que me gusta Sí y que, y, que, y que siga así Y es que en Twitter no me sigue <risa> A que siga así, me gusta Claro, es me que gusta, porque no puedes seguir Te que, que seguir en Twitter tus fans Y en el club de fans tus fans Pero yo no te voy a seguir a ti porque yo te quiero No me hace falta seguirte Con placencia no Esta Es tu casa y la de mi hermano Os presento a mi hermano Jesús Que tiene casa en el Prat ¿Dónde tienes tu casa? En el Prat ¿Tú tienes casa? en el Prat. Él es mi hermano eh, y ellos son parte del pueblo. Son la lucha de las vías y este es el medio de comunicación que a todos nos ha enganchado esta lucha. Así que gracias a los dos. Muy bien, pues tengo pendiente ir a ir a Barcelona en no mucho tiempo. Ya os avisaré. y cama de matrimonio, ya lo sabéis. Muy bien. Y da, os seréis... Muchas gracias, Alberto, tío. Muchas gracias. Pues Sí, vamos a onda. Ale, hay chocolate, hay bizcocho A ver Aquí tenemos a Carmen Una de las estrellas de esta revuelta de la huerta Ya he visto, eh, Alberto Gente que se solidariza Desde Barcelona Bueno, que también ha creado El club de fan mío, hay que ver qué cosas Eso es para sacarme los colores Ya os lo digo yo, es para sacarme los colores Pero bueno, esto ya se va de las manos Pues oye, si hay que tener fans, se tiene Aquí lo que sí que hay que hacer es Seguir mostrando la realidad Ya lo vea esto una persona Lo vean 100.000 personas Como hay Periscope de más de 100.000 personas Espectadores Buenas Recuérdame tu nombre Javier Javier, cierto, Javier Que vienes con tu padre que también se llama Javier Ay, Javier, vamos a ver ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. Hoy, como mañana no hay colegio, ¿te has venido aquí con tu padre? Sí. ¿Tú quieres muro? No. Lo tienes claro, ¿no quieres muro? No. Díselo a la gente. Que no quiero muro. Queda bien claro, Javier. Mira. Díselo otra vez a la gente. Que no quiero muro. Pues aquí Javier, ¿eh? ya veis, que aprovecha y cuando al día siguiente no tiene clase, su padre, que lo tenemos allí. Su padre, que está ahí al fondo, viene con él. A celebrarlo con chocolatito. Mira, mira, mira, mira. Celebrando con chocolate. Mira, Los 250 días que llevamos luchando, no se oye, no se oye por el tambor. ¡Alegría! Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Nos ha ayudado, muy, muy buen reportero, Javier. Sí, pues... Venga, venga, vamos. Vamos a ver. Venga. Espera. Vamos Sujeta esto. La reportera de la recesa.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 al tambor, Paco grande Paco Grande Paco, Paco, muy grande Paco. Maricarmen a la cámara, Paco al tambor, y los vecinos, las vecinas. Gracias Maricarmen, te eh. dejo de descansar un ratito. Aquí Mavi, José, Conchi, Loli... Antonio, otro Antonio, Pepi, la gran familia de las vías, 250 días seguidos, 250 días seguidos, hoy con gente que viene desde Barcelona, mira, eh. muy bien, Paco, ¡Paco! ¡Vamos a saludar! ¡Juanjo! ¡Oye! ¡Saludos de gente de Barcelona a gente de Barcelona! ¡Juanjo, tío! ¡Yana! ¡Salud y república a la gente de Barcelona! Hoy tenemos visita vuestra. Visita. Eh, oye, encantadísimos, ¿eh? Aquí hay que venir, ¿no? Visita inesperada y visita, además. Bueno, en últimas... ...pero visita para luchar igualmente... ...como vinimos la otra vez del 7A... ...y las veces que haga falta... ...y las veces que haga falta aquí con el pueblo... ...no con los corruptos y con los ladrones... ...con el pueblo... ...que son los que nos importan... ...y al final la gente... ...se da cuenta que... ...llevamos un huertano dentro... ...llevamos una huertana dentro... ¿eh? unos luchadores... ...ana, ¿qué? ...¿qué tal por Murcia de nuevo? ...hombre, pues vine hace 15 días... ...así que más o menos igual de bien... No, la gente ya, yo creo que ya nos ve aquí y dice, no, soy de Barcelona otra vez, sí. Bienvenidos otra vez. Sí, esta, bienvenido. esta es tu casa. Ya es mi segunda casa, hombre. Entonces mis abuelos son de aquí, de, de Jumilla. Y yo me siento ya medio de aquí, porque siempre me ha. desde el primer día que vine, que es el 7A, que lo llevaré marcado toda mi vida en la piel. Venga, vamos a mostrarlo. Mi mira, ya. mira, 7 A. El 7A del 7A. Ahí. Grande. Aquí tenemos también a Aitor 7A, que ha marcado ese momento en la vida de mucha gente. Ha sido Fue un antes y un después, al menos para mí, bueno, yo creo que para todos los que venimos. Yo creo que ni la gente se esperaba que nosotros viniéramos de tan buen rollo, ni nosotros nos esperábamos ese recibimiento. Y es que ya son tres veces en mes y medio que he venido y siempre ha sido... Tú aquí lo que has descubierto es que al final aquí somos una gran familia, pero además una, una familia de la que se lleva bien, de la que da gusto verse y de la que, aunque sea familia lejana, a 600 kilómetros, pero se ve más a menudo que gente que vive puerta con puerta. He visto, a más, te he visto más veces a ti que a mis amigos de toda la vida, que los veo cada dos o tres meses, Os he visto más veces a vosotros que a ellos. Y cada puente que haya, si puedo, me vendré, cogeré un autobús o con amigos en coche y vendremos. Hay muro o no haya muro, aquí, aquí estaremos... Y ...tú tienes tu familia y además siempre sonriendo, impresionante... ...Ana da igual el momento que la vía del día, no pero no te lo dije la otra vez... ...pero yo particularmente me, me fijo en estos detalles... ...que si son cursi, discúlpame, pero siempre vas sonriendo... ¿eh? ...aunque estés agotadísima, aunque estés derrotada... Las, ...tienes sonrisa en todo este sino... ...¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Nos tiramos a la vía?... Nos desesperamos, ¿qué vamos a hacer? Si hay que luchar, por lo menos que sea con una sonrisa, porque con violencia no se soluciona nada, la violencia ya la usan los que todos sabemos, los de arriba, eh, contra el pueblo de Catalán, contra el pueblo de Murcia, contra el pueblo que sea. Si pueden usar la fuerza, la usarán. Si les correspondemos igual, no somos, somos igual que ellos. Y Envíale un misaje eh, en Catalán a toda, a toda la gente que, que, nos, que nos está viendo, de, de lo que estás viviendo aquí. Eh, a todos los compa catalans que venido siempre a capullero que eso es una pasada que os rabran como si fuese su familia totalmente, o sea, menos y a mí ya me em ya em preguntan es de Barcelona sí y me em donan abrazadas y me em donan patones chapo gente de 10 Muy bien. gracias Ana gracias Lucía sí. Lucía Ahí, espera a ver dime dime a ver a ver venga Lucía qué me gustaría ser actriz te gustaría ser actriz Lucía sí Oye, pues eso es cuestión de, de ir a por ello y... Sí, soy una guerrera. ¿A que sí? sí? Estás aquí en las vías luchando para que tu ciudad no tenga muro. Sí. ¿Con tu padre? Sí, con todo el mundo. Ahí está, Lucía. Pues oye... Con la Sonia. Con la Sonia, que está por ahí. La, la he visto antes, así te refiló. Y con swing, el perrico, que es bien bajo. Sí. sí, Pues oye, Lucía es una de las luchadoras que está aquí y también desde el primer día, Lucía, grande Lucía. Fuerza para Lucía. Mira, el joven Simba. Ahí, ahí, Lucía. Y a ver, aquí también tenemos. ¿Cómo te llamas? Fran. Ah, mira, espera, espera, espérate. Ven, Alexia. Vamos a ver. Ah, Alexia, ¿no? Mónica, es verdad, es verdad. Es que ya te, claro, la, a, a, a Alexia es más pequeñita. A ver, a ver, espérate, espérate. Claro. Vamos a ver Toma Pregúntale ¿Qué es tú? ¿Primo? Sí, bueno su padre está junto con Ah, vale, vale Pregúntale si quiere muro No No quiero muro Yo no quiero murio porque... Junto al bar de mi padre, el mesón Prío, no queremos muro porque si no, no podríamos pasar. Toda la vida pasamos por aquí hasta que hasta que unas personas que llevan aquí toda la vida viviendo no quieren poner muro. Yo tampoco, pero tampoco hace falta poner el muro para que no pase el agua. Así que soterramiento ya, que no queremos muro. Muy bien. ¿Tu nombre lo he escuchado. ¡Fran, Fran! ¡Que lo ha dicho antes Mónica! ¡Aquí tenemos a Fran! ¡Muchas gracias, Fran! ¡Muchas gracias! Aquí, Fran, Mónica, Alexia, hola Alexia. ¿Dó Alexia, ¿dónde está tu madre? ¿Dónde está? Dile, dile, algo, a, a, a, a, a sí, dile algo Dile, algo, dile, algo, dile, algo. ¿Dile algo? Sí, sí, ahora la veo. El, ¿El, es? ¿El, ¿El, no es el cumpleaños de, de mi madre cumple 38. 39. 39 eso. Sonia. Pues, ¿dónde está tu madre? Allí. Pues vete para allá y le dices felicidades y le da dos besos con el micrófono. Venga, vete vayas. <risa> De Buenos Aires que te va a felicitar. Dime, felicidades, mamá. Gracias, cariño. Tú también quieres ¡Mala, mala! feliz, feliz, feliz año. Que está el micrófono en medio y la mamá a liar Ay, ¡Ara, la ara, ara. pásalo por debajo. Ahí, ahí. ahora ya le puedes llevar no, el micro. No, no, no. no. Claro, mira, está en directo ahora, en Facebook, en YouTube y en Periscope. Pues aquí, ¿cuántos cumple tu madre? 39. 39, ¿y cómo se llama? Eh, Ilu. Ilu, pues felicidades Ilu, ¿a que sí? ¿Y tu padre Marco, dónde está? Eh, se ha ido a la casa. Ah, se ¿Ha ido a la casa? Bueno, también viene muchas veces por las vías. Y aquí sí. con la abuela Nieves. ¿Eh? no sale en internet en facebook en youtube en y en la, la tele el canal de YouTube. Y el mira, mira corazones están, están enviando un montón de corazones fran están enviando un montonazo de corazones mira mira, mira se están enviando un montón de corazones mira desde Cataluña mira Felicidades también Muchas gracias ¿Quieres hablar? ¿Qué quieres decir? Habla, habla, que te estoy A ver, ¿qué aquí? A ver. Muro ni pasarela. Muro ni pasaré A luchar Canta, canta. <tose> <la> canta, <onda> fuerte. Muro ni pasarela. A luchar A ¿fuerte? No <tod> queremos <careers> que haga muro Mi <aspenso>. mi <mixes> <section fuerte> somos todos. No, no, no, División. Claro, y si te lo pone aquí, porque si no. La la la la La la la la Ya. Muy bien, toma, devuélvelo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Fran. ...nieves, Silu, Deo. Aquí tenemos a una de la familia de las Vías, de esta una familia, de esta gran familia de las Vías. Ahí también tenemos a Darko. Aquí tenemos a Darko, otro luchador de las vías. Por aquí estará Silvia, ahí, ahí la tenemos. Siempre acompañada de Darko y Dori, creo que es el nombre. Pues 250 días, ¿eh? seguimos en las vías en Murcia. 250 días de lucha en esta plaza de soterramiento. Ya las velas se han apagado y aquí Murcia no se parte, Murcia no se parte. La en breve la policía abrirá el tráfico, Javier, y la gente ya está retirando los carteles. Buenas, ¿cómo te llamas? Lola, Lola, eres nieta de Carmen, tu abuela es Carmen, la que sí? ¿Eh? ¿Tu abuela Carmen? ¿La ¿Has visto? ¿Tú quieres muro, Lola? Yo no quiero ¿No muro. ¿No Ya te he visto ahí antes, ¿eh? Aquí luchando para que puedas cruzar la calle con tranquilidad. Sí. Muy bien, Carmen. Lola. Aquí, Lola, nieta de Carmen, que viene aquí. Javier, está contento. Javier, está contento aquí. ¿Cómo los nombres de los dos? Pues porque ya soy unos luchadores Y yo me aprendo los nombres de la gente luchadora De las personas luchadoras Yo me aprendo los nombres Aunque a veces se me olvidan algunos, eh, también, no te creas ¿Quién? ¿Tu madre? Eh, eh. A ver ¿Irene puede ser? Espérate ¿Tú tienes un hermano que se llama Jorge? No, porque Jorge es De... ¿Ves? A veces me lío A veces me lío ¿Adivinar cómo se llama su madre? ¿La madre de ¿La madre de Jorge? De, Jorge de, de Javier, no, Javier, Javier. Javier, pues no lo sé. ¿Cómo se llama tu madre? Adela. ¿Adela? No lo sabía, no lo sabía. Adela no. De su padre sí, su padre se llama Javier, que viene aquí también a las vías muchas veces. Pues aquí tenemos o a sea, la gente... Joven que viene y que muchas veces también nos dicen cada cosa más sensata, que ya la quisiéramos mucho, adultos, poderlo, poderlo decir. Ah, mira, ¿eres tú, Adela? ¿La madre de, de Javier? ¿No? No, dice que Javier atrás no. <ríe> ¿Eh? Bueno, aquí hoy se juntan familiares. ...en esta gran familia, estos somos... Pues, ...como una serie de estrellas que forman constelaciones... ...que todas juntas... ...¿sí, que sí? sí. Eh... ...y las constelaciones al final formamos un firmamento... ...pues a ver, espérate... ...Adela, espérate por aquí... ...Javier, vente para acá... ...a ver... ...algo para Adela... ...que te estás viendo... ...Adela, pues nada, que tenga paciencia... ...que está allí con el otro enano, en casa... ...este todavía no puede salir... ...y vamos enseguida para casa... ...de momento está aquí disfrutando Javier en la piel... ...un saludo... ...Carlos, Adela, hola... ...ahí, ahí, uno se queda en casa... ...que un Yo niño... muy pequeño todavía, sí. tiene dos años... ...dos años... ...no, uno... ...todavía no ha cumplido los dos, lo cumple la semana que viene... ...fíjate, ¿eh? Javier precisando... ...claro, que todavía no ha cumplido los dos años... ...claro, claro... ...ahí está... Cinco años. ¿Y tú, la cuántos años tienes? Cinco. ¿También, ¿también tienes cinco años? Sí. Y ninguno de los dos queréis muro. Claro que no. Quieren quieren vivir felices. No quieren vivir con un muro que les parta a su barrio. Es lógico, ¿no? Yo creo que por toda esta gente, por todo su futuro, piensa que en 20 años tendrán 25. En 20 años tendrán 25 años. En eh, 10 años tendrán 15 ...y qué menos que no tengan que pasar por aquí... ...para ir al instituto... ...pasar por un muro... ¿eh? ...y vivir en un barrio encerrados... ...qué menos... ...saludos Mariluz. ...hoy noche estar aquí... ...en familia, en las vías... ...con los más pequeños... ...la gente va a menuda... ...también hay visita... ...de gente de Barcelona... ...y fijaos cómo es la gente aquí... ...que está quitando hasta la acera hasta la cera de, de, de las velas la está quitando no quieren dejar nada fijaos ¿eh? esto lo digo porque el 7 de abril cuando vinieron gente de Barcelona como hoy retiraron los contenedores pues por el ayuntamiento por, por oh, ...pues para que no los quemara ¿no? ...yo todo a saber qué, o sea... Eh, ...cosas impensables... ...es decir, son gente que no conocen... ...ni a la gente que les vota... Que les ...o que no les vota, pero que a la gente que les representa... ...y fijaos aquí... ...después de todo, la gente... ...recogiendo la acera... ...ya que cuando hubiese... ...ya que cuando hubiese... ...una festividad... ...en el centro de Murcia, la gente... Dejar a las calles limpias. Cuando hubiese una procesión, un desfile... ¿eh? Y aquí están indica, indicando Paco que, que se deje que se enfríe un poco para que al momento que se enfríe se quita con más... Son detalles, pero son detalles que cuentan. Son detalles que, que hablan de cómo es la gente que está protestando aquí y a la que en numerosas ocasiones personas del gobierno... Personas que han estado el gobierno, ¿eh? O vinculadas al gobierno de Murcia, les han denominado a esta gente que está aquí protestando, que está recogiendo la acera de del suelo, terroristas, les han dicho, ¿no? Entonces, fijaos que es todo lo contrario, es gente civilizada, gente civilizada. Adiós, Javier, se nos van los Javier... Javier, padre, Javier, hijo, se va. Pues sí, sí, 250 días seguidos de protestas en Murcia. Hoy ha habido aquí, antes lo, lo podéis haber visto en Facebook, YouTube y en Periscope. A a su abuela Piedad, que es de Madrid. Ah, su tiene una abuela en Madrid, Lola. Hola, abuela de Madrid. Abuela Piedad. Abuela Piedad. Muy bien. Besito? Hola. Oye. Ándale besito. Mande besito Muy bien, muy bien que claro, le están aquí Diciendo el envío besito a la abuela De Madrid eh, Porque aquí Luego el Periscope Pues la familia lo, lo comparte Bueno, en Facebook también, en, en Youtube Si te has incorporado ahora Estamos 250 días seguidos Fíjate Cómo la gente ha puesto sus mensajes... Os lo dejo también para... ¿Qué da más? Ah, pues venga. Aquí también para... Si quieres hacer una fotografía... Botón bajar volumen... Sin soltar, botón inicio... 250 días de protestas. Ojo, estamos en el año 2018... 19 de mayo... Hace cuatro días... ...siete años... del de 15M... ...y la gente que está en la calle... ...más de 200 días seguidos... ...en Murcia, eh... ...¿quién no lo iba a decir esto... ...a la propia gente de Murcia... ...pero es que... ...cada martes, desde hace seis años... ...cada martes, ya había un grupo de personas... ...que se concentraba en las vías... ...estamos peor que hace siete años... ...¿qué hace... ¿Qué hace la gente de España que no se echa a la calle? ¿Qué hace la gente de España que no se echa a la calle? Estamos peor que hace siete años. Mucho, pero mucho, mucho peor. Bueno, igual con chocolate, ahora en un ratito estamos un poquito mejor. Pero el país está fatal. Espera. Y aquí también, en este lado, ahora después lo mostraremos... También más carteles, eh, más mensajes para celebrar estos 250 días. Y por supuesto, ahí la pasarela, la policía y la gente... A ver, Juani... Sujeta el micro mientras yo me tomo el chocolate y la cámara. Venga, venga, por favor, Juan, por favor. <risa> Un poquito no de por por favor no entiendo. Por favor. No, entiendo. Es que no Bro, soy de aquí, venga. soy de fuera. ¿No? Sí. ¿Has venido a la fiestas? Sí, a, ajá, a, a pasar la unos días. De los 250 no, no, no, no. Una días. Exacto, exacto. He venido sí. por lo Una dos. de las que nunca me habla, aquí. A, a, a Periscope, Estoni, ¿eh? Sí. Eh, Tony, no me habla. El, a Periscope eh, no me eh, habla. Dice, Conchi, es que no me no, conchi. No, pues no sí, quiero sí. Que, A ver, que, sí. Conchi, que, Conchi, que no por, que, por que favor. No decir, decir conchi? conchi, no, no te enfoca, Conchi. No, no, te enfoca, enfoca, conchi. ¿Qué quieres que Hablano, diga? Hablanos, Hablano. hablanos, que esto es una vergüenza. Que esto es un abuso de poder de los políticos. Que falta... A mí no me enfoque para está enfocando, <risa> A un cámara no le puede hacer eso. A un cámara eso no se le puede hacer. Que falta... <risa> estoy aquí, yo estoy aquí, yo no estoy enfocando. Yo no me hago responsable, yo no me hago responsable. Está, eh, está Loli a la cama, Loli, ¿no? Vente por aquí, vente. Pero, conchi. conchi. Conchi, vente Pero por aquí Conchi, conchi por, por favor, qué? que van vente a hacer los espectadores Pero, venga, vamos. Pero vente por aquí, no, lo. No, vente para ¿Sí? este lado Le había vente preguntado, ayer. señora Conchi No, no, no, vente para este lado que me candila. Venga, espérate No, no, no No le bajes volumen a la radio Tiene razón, tiene razón Vamos razón? Vamos. Bueno, Conchi ¿Qué piensas de los Que aquí vamos a seguir Vente para acá, vente para acá Que aquí vamos a seguir Venga ...que aquí vamos a seguir el cambio? tiempo que haga falta... Ec, ec, no. ...200, 250 días más, lo que haga falta... Que haga falta. ...vamos a, con, a ver si consiguiéramos parar claro esto... ...porque esto es un, un monstruo... ...esto es un monstruo de, de eso... ...y es una inseguridad y... ...que no, que no... Que pues esto lo no. Último, ...y partir a... la ciudad de Murcia en dos... ...no, no. esto un sin se sentido. queda hecho un gueto y no... No, por eso Hay vamos a luchar. A ver, un momento, que una última, una última una que última noticia. Que? A ver. ¿Qué? <risa> pero, esto que... ¿Pero qué tú pasa tú esta noche que huye todo el mundo? Esta noche huye es que todo pasa? el mundo, ¿verdad? no sé lo que está pasando. Ah, mira, Ingeniería Urbana han venido... Eh... Ingeniería urbana ha venido para quitar la cera que ha caído de la celebración de los 250 años. Sí, sí, imágenes en directo. Vale, Cesa. ah, ¿Quién lo ha llamado a la poli? No, no, Susana, es que eso es peligroso, es muy peligroso. Bueno, pero que para ¿no? ¿Eh? Que me digo no, es que eso es muy peligroso. Se estaba quitando... Es que ya sabéis que no hay más cera que la que arde. Totalmente y esa, que esa no ha ardido del todo. Eso, bueno... Eso, Joni, hay que decirlo con la voz de, Ma de María Esprá. Sí. No hay más cera que, que la que, que, que arde. arde. ¿Eh? <risa> a ver, Loli, pendiente. mañana, vente. eso. La bolsa, bolsa de la, mía, bolsa bolsa, la vida, pero la bueno, bolsa, ¿dónde vamos? Es que dice que venga para acá, claro, para mostrarlo. No, vamos a demostrarlo. Pero no, no, no, tú, aquí. Venga, Juani, habla. Juani, comenta lo que está pasando, a ver. ¿Qué está a pasando? ver, lo que está pasando es que hemos, hoy es. ...el 250 días que estamos en las vías... ...y los vecinos han creído conveniente... ...hacer aquí un simulacro de... ...que hemos hecho una cruz ahí... ...ha o sea, puesto carteles... ...carteles reivindicando los 250 días... ...y lo que no queremos que pase... ...claro, las velas pues... ...son de cera y... ...la cera que no se quema... ...entonces como creemos que es peligroso... ...que ya lo estamos quitando... ...para que no resbalen las motos... ...ni nadie se ha llamado a CETSA... ...Murcia, Ciudad Sostenible... ...y... y, y no sabemos si el operario que ha venido... no lo sabe quitar... ...porque aquí un vecino... ...vamos, vamos... ...que no, no quede... ...porque, te, porque te, la cera está todavía caliente... ...claro, y, hay que esperar... Y, ...por eso antes también Paco estaba comentando... De que, de... De claro. esperar a que se enfríe. Claro. Y en el momento que se enfríe, se quita. Bueno, antes los vecinos han estado quitando, han quitado muchísima Ya, ya, ¿Eh? ya. Los propios, la gente de aquí, de hecho ahí sigue Paco. Pero sí es que somos la caña de ¿Eh? España. Somos o sea, la caña. Se viene, se protesta, se limpia las calles. De se limpiarse. Se... Sí. ¿Eh? Somos terroristas y radicales. Eh. Eh. Somos terroristas, somos radicales. Mira más. ¿Eh? Limpiamos las calles, ¿no? Lo limpiamos todos. Uno trabajando y 300 mirando. Siempre pasa. El trabajo está muy mal. La próxima vez ya hemos aprendido la lección. Se pondrán unos cartones y las velas encima. En el próximo aniversario. Esperemos que al 500 no lleguemos. Esperemos que, no. Esperemos que el do, hoy el 250 mira los poli, qué careto. Ahí todos mirando con sí, unas sí, sí, sí. caras. No sabemos si están admirando a, a quien los quita o está los están ahí, castigando bueno, con aquí, la mirada. Aquí, para que se esté conectando, está personal de limpieza y Paco, personal de protesta. Sí, este hombre es de ¿Eh? más reivindicativo. Pero mira, personal de protesta y personal de limpieza, cuidado, ¿eh? Sí. Que si no podrán decir, mira. Eh, Aquí todo el personal no no no, que no se los el que el que limpia no protesta y el que y el que protesta, el que no protesta limpia. además limpia, limpia. ¿Eh? ojo aquí a cada uno lo suyo Mira, aquí te pones Ignacio, Ignacio saludo Ignacio ¿por qué las protestas? las protestas es porque estamos celebrando 250 días seguidos seguidos seguido, en la seguido, calle hoy, desde el 12 de septiembre porque están partiendo esta ciudad murcia están partiendo con un muro. Y todos los días, todos los días... días de... Estamos en las vías. No Ahí está. Sergio de de de lleva más de 200 días de conectado de desde, de desde, de desde, de Costa desde Costa Rica. Gracias, este. Sergio. Pero... ¿Qué, qué ilusión hace que te conteste la gente. ¿Eh? Qué ¿Cómo? cómo? ¿Qué, dice Loli? ¿Qué, qué, ¿Qué ilusión y qué gusto da de ver que te contesta la gente que te está escuchando y que te sigue apoyando a muchos kilómetros de mira, aquí. Mira, Loli, ahora mismo, mira, con gusto te están diciendo... Sí sí. Pues Sergio, te está hablando Loli, una de las vecinas de aquí también, eh, Gra Gracias, gracias, gracias Sergio Hola. Bueno. Hola guapos, mi se acaba de conectar desde Osona, en, en Barcelona vaya Y se llama de la, la parte de arriba, sí. bastante lejos sí, Y se sí. acaba de conectar y por eso nos está saludando Hoy tenemos visita de gente de Barcelona, gente del Prat, sí, sí. gente de, de, de la, la propia Barcelona pero, pero el despliegue policial mientras se limpia... Sí, sí, aquí, ¿eh? Visto, 250 eh. días, en serio, mira, mira no, no, pero eso, sacalo, sacalo. Mira. ¿Eh? mira. Mira puestos. ¿Eh? ¿Lo ves? Mientras... ¿Vale? Ya, sí, sí, el liente está por aquí, dice Y ahí arriba puedes ver la pasarela Que, ¿eh? El mamotreto Para pasar al otro lado del muro, ¿eh? Y esta pasarela está construida sobre acequias Debajo está hueco Debajo está hueco, ¿sabes? Y todos los días tenemos aquí a los agentes de policía y al otro lado, en esta cruce de calles que ya lo, la gente la ha denominado plaza del soterramiento, pues la gente, pasa que la gente se concentra aquí a partir de las 8 de la tarde. Van viniendo, posteriormente se corta la calle y ahora ya, pues evidentemente a esta hora ya van quedando menos, ¿eh? Sí, Sergio, lleva 220 por lo menos, desde el 13 de octubre. Sergio lleva conectándose a Perisco desde el 13 de octubre, desde Costa Rica, ¿eh? Y además compartiendo, comentando, dando corazones, todo. Y bueno, ya habías visto a Loli la ilusión que comenta ella, que hace el comprobar que la gente apoya desde tan lejos y además que responden, ¿no? Pero digo yo, el despliegue policial que hay ahora mismo para la limpieza de... ...que la calle es lo normal, ¿no? Es una cosa habitual, ¿no? Cuando la calle Cuando, la, cuando está se, la calle, se están limpiando, ¿no? La... Sí, hay que tener un despliegue policial de este tipo, con una formación, ahí al fondo de las vías también... Al, al otro lado hay muchísima policía también, ¿eh? Hay muchas más, no se aprecia, pero allí hay otros furgones y más policía, y nada, ahora ya pues se ve que le están diciendo... Habla con la policía a ver si está bien vale. limpio o tienen que seguir limpiando, no sé. Yo, no también, sé. No, yo también entiendo que la policía aquí, en este caso, también se preocupa porque la acera puede quizás sí, causar es, balones entiendo. y entonces estarán preocupados también no de, que el, de que la, el personal de limpieza le diga, no, mira, ya está suficientemente limpio como para que no cause problema alguno, entiendo yo. Ya ahora despliega así en formación eh, para mientras limpian, sí. ¿es así, es normal? Eso ¿o? es... Sí, porque además ahí... Hay... Una furgoneta en un lado, no otra creo, no en el otro. No creo normal en cualquier otro caso, pero en este caso, como están aquí, sí que se están preocupando de que la calzada quede limpia para que no haya ningún accidente. Ahora, como pero como dice, mira, aquí vamos a enfocar el tren que pasa en superficie, ¿eh? vamos, enviamos corazones al puñetero tren que pasa en superficie, así más de 90 trenes, más de 90 trenes al día, y la lucha ya lleva 30 años, ¿eh? 30 años de lucha para que las vías vayan por debajo. La gente circule por arriba y ahora le están poniendo un muro. ...y aquí 250 días de, de lucha... ...y lo que estaba comentando Susana... ...es, fijaos, pues que... ...por qué tantísima presencia policial... ...a un lado, al otro lado... E ...incluso ahora, pues... ...que... ...que... ...bueno, están limpiando... ...pero sí, ya estamos llegando... ...a ese momento de la noche... ...de las protestas de Murcia... ...en la que hay más agentes que vecinos... ...eh, hay más agentes que gentes... Hoy aquí, pues bueno, ha venido una persona de limpieza que junto a multitud de vecinos, pues están dejando las calles bien limpias. ¿Qué hacen? ¿Por qué protestan? Marcan, pues aquí se protesta 250 días seguidos, ¿eh? 250. Porque están poniendo un muro. Mira, eso que está viendo ahí, un poquito oscuro, lo sé, pero eso, ese mamotreto metálico es una pasarela para atravesar al otro lado del muro y están a puntito, a puntito de partir la ciudad en dos de no ser por las protestas el muro ya estaría construido de no ser por las protestas el muro estaría construido porque el 3 de octubre parte del muro fue derribado el 3 de octubre pasado, desde el 12 de septiembre están habiendo protestas en la calle ¿sabes? entonces tú que te has enterado ahora por, por primera vez antes también otra persona que se había enterado, Vicente creo que era ...por primera vez compartirlo por lo que más queráis en vuestra vida... ...esta gente está aquí, está aquí, cada día, cada día y apenas son visibles... ...porque, porque no son mostrados en los medios de comunicación de masas. Entonces, nos llegaron incluso a censurar aquí las retransmisiones... ...y al final lo que han logrado es que más de un millón y medio de espectadores hayan visto ya esta revuelta de la huerta y que ahora estemos retransmitiendo en directo, en YouTube, en Facebook y en Periscope simultáneamente. Pero pese a eso hay que difundir, hay que compartir... Hasta luego, hasta luego Lucía. Hay que compartir, hay que difundir, ¿eh? porque toda difusión es poca. La dignidad de toda esta gente tiene que ser visible. Cuanto más se sepa esto, está claro que también se está enviando un mensaje al resto de los políticos corruptos de otros lugares. Se le están diciendo, ojo, que salimos a la calle como en Murcia. Porque hay que demostrarle a la gente, hay que demostrarle a la gente que se puede salir a la calle. Sí, Monserrate, cada día... Cada día, creo que es Antonio Monserrate, ¿puede ser tu nombre? Cada día compartes, cada día compartes, es, y además varias veces. Es, es, es muy de agradecer, es ¿eh? muy de agradecer, además, forma parte de nuestra responsabilidad ciudadana. A mí cuando me dicen, ¿y tú por qué vienes aquí si tú vives en otro barrio al que no está afectado directamente por esto? Ah, Monserrat. Es que hay, hay un Antonio Monserrat y igual también eras tú. No, Monserrat. ¿Desde dónde tengo la Monserrat? ¿Desde qué lugar? Pues. Bueno. Desde Vic. volver Monserrat. Pues ya, para la próxima, me acordaré, hasta que se me olvide, pero bueno, me darás oportunidades, ¿no? ¡Hala! ¿Ya habéis quitado los carteles también de aquí? Los iba a mostrar. ¿Eh? Sí, ahora después, para despedirnos, lo mostramos, ¿eh? Sí, antes, pero esto, la gente, se acaba de conectar a muchas personas y... Sí, sí, Marscam, oye, comparte, porque esto... Sea de la ciudad que sea. ...por cierto, ¿desde dónde te estás conectando?... ...aquí se nos conecta gente... ...desde Chile... ...México... ...Guatemala... ...desde... ...Costa Rica, por supuesto... ...desde Estados Unidos... ...hay gente también que se nos ha conectado... ...y que ha entrado con cierta asiduidad... ...desde Los Ángeles, mira... ...desde Los Ángeles, California... ...oye, pues... ...esto... ...nosotros buscamos embajadores... ...embajadores, personas que difunden esto... ...en su entorno... ¿Eh? que dicen, oye... ...que sepas que en Murcia, un lugar de España... ...al otro lado del charco... ...lleva la gente... ...250 días... ...seguidos, mira, mira... ...grandes, menores, todos... ...la abuela con la nieta, Carmen con Lola... ...todos... ...seguidos, seguidos... ...conectados, para que no les partan su ciudad... ...con un muro... ...con un muro... ...desde la Plaza Orfila... ...va a que ver... ...desde el nuevo barrio... ...San Andreu... ...que hay una persona... ...que se está conectando... ...desde Los Ángeles... ...otra persona se está conectando... ...desde... Eh, ...mi barrio en Barcelona... ...San Andreu... ...y estamos comentando... ...de que esto se difunda... ...se comparta... ...bueno aquí... ...Monserrat... ...cada persona ponemos... ...un poquito... ...uno pone... ...la presencia... ...que es fundamental... Claro, claro, claro, tú puedes preguntar lo que tú quieras ah, no, que yo digo, si a ti te dicen cocha, Sí, claro, lo escrito, ¿no? los, los corazones, los escritos Mira, ahora mismo, ahora mismo estaban agradeciendo que retransmitiéramos Otras personas desde Estados Unidos, desde Los Ángeles Estaban preguntando que por qué la gente está protestando Sí, sí, por eso me lo me lo comenta, sí Y va bien, eh, va bien, que, que, que, que, me, que me recuerdes que Estás ahí desde la plaza de fila. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, que la gente responda. ...no, Madre mía, estupendo. Estupendo. Y esto tan lejos que llega de todo el mundo que está. Me parece que estamos solos, pero no estamos solos. No. ¿eh? No estamos solos. A ver si cuando vean de verdad que esto es. Fuera, nos cerraran de verdad, nos ayudaran... En, en, en cosas. De manda... de, de pidiendo auxilio y mandando cosas. Por eso aquí lo que hay que esperar es que esto no lo cierre. Y hay que seguir luchando y seguir claro, mostrándolo, claro. que la gente siga compartiendo, siga claro, difundiendo. Claro. Bueno, pues aquí seguimos, en esta plaza de soterramiento. Este Recuérdame tu nombre. Zenaida. Zenaida. Sí. Eso es, Zenaida. Me emociona cada noche la lucha. Mira, está diciendo aquí, domingo, desde Barcelona, que le emociona cada noche la lucha. Que nos ayuden todo lo, en todo lo que puedan, por favor, que no nos que queremos quedar encerrados. Esto aquí sí que somos los verdaderos supervivientes y no esos de la tele. Esto sí que no, es sobrevivir no, 250 claro, días seguidos, ¿eh? Claro, claro, seguidos. Claro, Frío, calor, claro, tormenta con todo. Claro, se empezó claro, en verano, claro, se siguió en otoño, en invierno y ahora la primavera. Y lo, y lo que nos queda si, si no cumplen... Si nos encierran aquí, lo que nos queda, porque aquí no queremos estar encerrados. Sin poder salir para el centro... Porque y no y las fami la familias partidas, ir a comprar a lo, al otro lado, ir a visitar a los amigos, a las amistades. Así es, así es. A los nietos que los tiene al otro lado, los hijos, las hijas, así todo, al, ir al colegio, al instituto. Pasear, luego ya salir a la calle y, ve, y ver un muro. Sí, es, que sí, sí. Es, es que eso es... Pero un muro en medio de la ciudad, que no es decir que te lo pone... Un muro es un muro, donde te lo pongas. Pero si está afuera así de un campo, que dices tú, pues si no me voy para el campo, no me voy para el campo. Decís. ...porque los muros ya no pueden existir... ...es una cosa que ya no, no, no deben estar en ningún sitio... ¿Eh? ...y ahora, ahora están poniendo muros por todos los sitios... Y más, ...y más por medio de ciudades... ...separando a gente y todo... ...pero tú crees que eso es normal... ...madre mía... ...necesitamos mucha ayuda... ...mucha, mucha, de todas las clases... ...pues desde aquí pedimos a la gente que comparta... ...mucha ayuda... ...que comparta... ...que difunda... ...para que esto se vea, esto se sepa... ...que en España, en Murcia, do, año 2018... ...están partiendo una ciudad con un muro... ...están partiendo no solamente la ciudad... ...están partiendo vida, están partiendo familia... ...gente que lleva toda su vida luchando por tener... ...una casa... ...y ahora resulta que enfrente de su casa... ...están poniendo muros, están... ...trayendo la cárcel... ...a su barrio... ...trayendo la cárcel a su barrio... ...así, así... Es que así ...¿sí o no? ...claro que es... ...yo por ejemplo... ...ya no, ya, ya, yo ya, de, de aquí no me puedo mover de este barrio ya... ...ya no puedo ir yo para el centro de la ciudad... ...porque, porque ni puedo subir escaleras, ni, ni, ni los carricoches con mi nieto ...ni, ni nada, entonces ya aquí, aquí... ...cuando tengo ahí el jardín es, a, a un kilómetro o menos... ...o menos, será menos. Pues Zenaida, que sepas que hay muchísima gente... ...como por ejemplo mí, que está ahí, Montserrat, Sergio, Inma eh, es que me dejaría tantísimas personas, es muy justo pero que están todos los días compartiendo Nuria, eh, gente de Cantabria, de Galicia, de, de Cataluña, de Valencia, de, de, de Madrid, sí. gente de, de fuera de España, y están compartiendo, porque saben que los medios de comunicación masivo nada dicen sí, sí, y sí, ellos sí, sí, sí, sí, y ella sí. la están compartiendo y sí. difundiendo. Y es impresionante. Mira, Jordi Rius, por ejemplo, Jordi. Que ahora nos está saludando En una retransmisión Mientras estaban poniendo la pasarela sí. Que hice en directo En la casa de, de Loli a las 3 de la noche sí. Estaba Jordi de Cataluña Conectado sí. ¿sabes? Gente de aquí de Murcia estaba durmiendo sí. Y Jordi estaba ahí despierto sí. Y conectado y compartiendo Que estaban poniendo La pasarela de madrugada sí. Sí. Fíjate tú la gente ¿eh? sí. La gente de fuera sí. ...de Murcia, como también lucha, comparte... ...y nos acompaña en sí. momentos digo, tan duros como ese... ...por eso te digo... ...que parece que no, pero necesitamos... ...mucha clase de ayuda... ...entre todos, cada una a su manera... ...y que esto se sepa por, ahí, por, por por... ...por todos los sitios donde está sabiendo... ...que no nos pueden dejar aquí encerradas... ...pero encerradas por, por completo... ...por completo... ...sí, a ver, mira, aquí comenta a mí... ...que en, en TV3 ha, ha salido, sí... Eh, ...ha tenido más difusión eh, ...en Cataluña, vi, vinieron de Cataluña Radio... Sí en la TV3, en el, en el programa Preguntas Frecuentes, sí, sí. hicieron un reportaje. Se supone también que el próximo lunes, a, a las nueve y media, sí. van a emitir, no sabemos cuántos minutos ni cómo será, en el intermedio, en el intermedio, ah, en la en la sexta, ah, sí, sí. el próximo lunes. No lo sabemos lo no, que van a decir. ¿El de, de Wyoming? Sí, ah. cuando vinieron aquí, que vinieron hace ya más de 15 días. Sí, no Vamos a ver al final lo que, lo que van diciendo. Pero claro, pero es que esto además merecería, aunque sea una mención de 10 segundos en los informativos, de y continúan las protestas en Murcia contra el muro que está partiendo la ciudad, por ejemplo, y luego continúa con la noticia, porque sí, es que esto. No, pero no lo mientan. nada, 5 no, no, no, segundos. Sí, no lo mientan para nada, para nada, para nada. Como no existiéramos, igual. Igual. Mira, aquí Montserrat está diciendo que ojalá se, conecte, se salieran más murcianos a la calle. Ojalá, claro, ¿eh? Claro, ojalá. Claro, claro. Dice, claro. es que mira, eh, Domingo dice que en la sexta ya lo han anunciado hoy. Sí, sí que el lunes eh, ah, hablarán de este tema. Sí. Ah, pero claro, fíjate, ya hicieron un reportaje sí. en, la, en la sexta columna hace un montón de meses, sí. pero es que la lucha sigue, es que sí. esto cada día hay que... Sí, pero la lucha sigue y, y es una lucha cada vez más fuerte y cada vez más fuerte en el sentido de que se va abriendo más para todo el mundo, ¿no? Y fuera de España y, y en todos los sitios. Pero el gobierno como que no asistimos, no nos oye y siguen con el trabajo. Y, y nos vamos a levantar una mañana y va a estar ahí esos partido completamente y ya está. Y, y aquí no hemos quedado con eso. Porque es lo que vemos nosotras. Es lo que vemos. Así es. Pues... De momento, de momento es De lo momento. Que vemos. Pero oye, si no hubiera lucha... No, no, no, ya, ya. Ya habría muro, ¿eh? No, ya, por supuesto. Pero quiero decir que ellos, ellos, ellos no, no, no oyen, no oyen, no oyen, no escuchan y no hacen caso de nada y, y, y no sé, y no sabemos ya lo que vamos a hacer. Nada más que esto es injusto y esto es una cosa tercermundista y, y, y, y, y, y una cosa que hasta que no la veamos, no, nos creemos que un sueño es una pesadilla. No, yo me creo que una pesadilla. Mucha gente no se lo cree, hasta que no, no lo vea, mucha yo, gente no, yo, no se lo cree. Yo, eh, creo una pesadilla bueno, vamos a ver. ¿Eh? ¿Te, te, va, te lleva. A mí sí, ahora después un vecino de aquí me llevará. Mira, te están mandando un montón de corazones. Lola. Mira, mira, Lola, mira, espérate. Sí, sí, Agarra el micro. No el muro, espera. Mira, espera. Ah, espera que voy a cambiar la, la cámara ¿Qué, para filio, tú, pues, ver. Filio, está el mural ahí en el suelo. Ahora lo pongo, Mira, espérate para allá mira podéis decirle a Lola lo que queráis que ella ahí lo puede ver mira, esos corazones te lo están en, en medio a ti, Lola ¿Qué? esos corazones, ¿lo ves? Dile que sí. no son para ti, mira no quiero muro te están diciendo, no diciendo preciosos. te están mandando, te están, mandando besos espérate, a, abuelita está aquí la abuelita que ella vea, mira guapa te mandan besos Hola Lola, bonita, más besicos, más corazones, para para ti, por, por luchadora. ¿Has visto? Te lo estaba enviando desde Barcelona. Venga, a ver, lo desde, que te dice, que Rica. ¿no? A ver sí. lo que tú dices de, del muro, a ver lo que tú dices. Y le quiero una, una una Murcia libre sin muro. Murcia libre sin muro. No, sí, sí. Sí. no me voy a decir. Vamos, que cada una, qué, cada qué, persona pues, eh. vamos a ver. La, la, la abuela, sí, dice, vamos a ver, la abuela está aquí, espérate, espérate, pero que la, que ella diga lo que quiera, claro. agarra el micro claro. No quiero muro ahí está. Pero dilo otra vez para que, pa que lo sepan bien claro No quiero muro Quiero llegar a, a mi jardín andando Quiero llegar a mi, a mi jardín andando Esto ya es mensaje de, de Cenarita, claro, eh, claro. que está aquí influyendo, están aquí ahí, ¿sabes? ¿Pero tú no quieres ¿sabes? muro? Yo no quiero. Sí, eso no empieza a hablar, habla más cosas más bonitas. Pues, pero claro, si es que no hay que darle follow, que digan lo que considera. No oh. Venga, cariño, bueno, bueno. vamos. Venga, muchísimas gracias a todos los que nos siguen y a Cecilio. Venga, Carmen. Hasta luego, Lola. Hasta luego. Ay. Claro que sí, se ha... A... Los críos, las crías, tampoco hay que decirle que digan cositas, si ¿sí? lo dicen. A ver, mientras la policía marcha, no marcha... Mirar aquí, para quien nos, ¿Os habéis conectado recientemente? ¿Verdad? Sí, ahora pasaron la, la factura, ¿no? De traer el personal de, de limpieza, a lo mejor. Mirad, aquí tenemos mensajes... Esto estaba antes puesto en aquí en la pared y la gente ha ido escribiendo los mensajes que ha ido considerando. No alabe sin soterramiento. Vamos a ver si se pueden leer bien. Tenéis los mensajes de este 250 días seguidos de protesta. 250 días, eh. es que se dice muy pronto, eh. pero es agotador salir a la calle tantísimos días de forma continuada, sin descanso, sábados, domingos, festivos, nochebuena, vieja, reyes, todos, todos, todos, todos los días aquí en las vías. Comentamos, errar que a veces se pierde la señal. Va, va bien saberlo, ¿eh? Va bien también que lo vais comentando, los problemas técnicos que podrá haber. Ahí Fina, que estaba hace un ratico aquí retransmitiendo. Y ahora... Viendo... Esta parte final de Periscope, Facebook y Youtube, este 250 días, ducentésimo, quincuagésimo, día seguido. Ahora se nos conecta Loli, cuñada de fina. Pues nos vamos a despedir con esta imagen, ¿vale? Nos vamos a despedir con esta imagen. Mañana, 251. ¿Puedes enviar un tuit con una imagen que tú hagas? Me puedes citar, Cecilio Cea, hashtag Murcia Libre de Muros, por ejemplo, con una frase de apoyo a la gente y... Con un dibujo, un cartel o si tienes una pegatina, la pones en algún sitio, en tu ciudad y envías la fotografía, por ejemplo, como digo, en un tweet. Y luego, si haces una publicación en Facebook, pues luego envías de alguna manera también la, el enlace a esa publicación. Que vamos a hacer un mural con todos los mensajes que vayáis publicando para que la gente de aquí vea de un golpe, vuestra gente que habitualmente pues no frecuenta Twitter, no frecuenta Facebook o otras redes sociales, pues para que, que vea el apoyo. Entonces, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter, publicáis una fotografía con vuestro apoyo a la gente de Murcia y aquí lo vamos a compartir. ¿De acuerdo? Pues mañana continuamos, porque esto no va a parar, no tiene pinta de que pare y menos un domingo. ¿eh? El agradecimiento es absoluto, el agradecimiento a... a quienes estáis ahí, que ahora os veo y que hace un rato estabais aquí, a quienes estáis ahí y que no podéis estar aquí. Y bueno, y antes de, de, de despedir, a ver, ¿qué? A ver, pero... Jesús... ¿qué te, está ¿Qué, están, ¿Qué te están diciendo la gente? No, no, no, cuéntame, ¿qué te están diciendo la gente? No, no, pero ¿qué pasa? Sí, sí. Aquí estoy causando risas. ¿Qué te está diciendo la gente? No sé, pero... ¿Esta gente quiere muro? ¿Quiere muro esta gente? ¿Quiere muro? ¿Quiere muro? Muro? muro? ¿No? Ah. Y digo, Mira que se te han dicho que quieren muro. Eh. Mira, mira. Y mm. luego, ahora hablaré yo. A ver qué están, qué están diciendo, a ver qué están contando. Eh, a ver qué están diciendo. Sí. Sí, ahora hablaré yo a ver qué pasa. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Ahora vamos a ver aquí qué están diciéndole a, a, a mi hermano. ¿Eh? ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Dónde? A las vías ¿Y tú quieres muro? ¿Qué no. ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no queremos? No queremos muro, jerusico Bueno, vamos a ver qué te están, qué te están contando. Vamos a ver, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no, si es que eh, no sé lo que habrá pasado aquí a este cachondeo mientras yo estaba despidiendo la conexión, que están aquí, que, que, que, que, que le ha entrado la risa floja a mi hermano, eh, y, y ya pues mira, está ahí que no para, eh. no sabemos aquí lo que... Eh. Y están aquí detrás, ¿eh? Ahí, ahí. Ahí están, ahí están, ahí están los responsables. Eh. Por aquí están... ...haciendo reír aquí a, a, a Jesús... ¿eh? ...sí, sí, un cachondeo hay aquí... por estos 250 días... ...míralo, eh... ...que... que, que... ...bueno, pues... Eh, ...estaba despidiendo, pero que ahí Rosa... ...saludos... Eh, ...bueno... ...que vaya cachondeo, tiene aquí mi hermano... Que, que, ...que le ha entrado la risa floja, porque yo que sé... Le, ...lo que le estarán diciendo... ...aquí detrás... ...pues esto... Si te conectas ahora, que sepas, que cuente qué pasó, sí, ahora, ahora, ahora, a ver, como dice, como dice José Enrique, 250 días, ¿eh?, 250 días de protesta, seguidos, no es que diga, es que se está celebrando el aniversario de los 250, no, no, no, no, es que ayer era el 249, el otro el 248, mañana, otra vez a la calle, el 251, son seguidos seguidos tú intenta recordar dónde estaba a las 8 de la tarde el 3 de febrero el 4 de marzo el 7 de diciembre el 12 de octubre el 15 de enero el 4 de abril el 7 de mayo el 13 de septiembre pues la gente estaba en las vías aquí en la calle en la plaza del soterramiento para una murcia libre de muros todos los días tú seleccionas un día al azar el que tú quieras del 12 de septiembre para acá, es que tú quieres Da igual y, O intenta recordar, ah, pues mira, yo estaba celebrando Un cumpleaños, tal, tal, pues Pues no, pues aquí la gente En las vías, en las vías ¿Sabes? En las vías Ahí, como dice Loli, 250 Días de dignidad Y Sergio, 200, más de 220 días, ¿eh? O, do, o por lo menos 220 días Desde 13 de octubre, desde Costa Rica, ¿eh? O sea, que también, ojo, no solamente que... Claro, no vamos a decir Sergio que venga para acá, a las vías, físicamente, pero que desde Costa Rica se esté conectando 220 días. Pues imagínate. Claro, yo insisto, ¿eh? lo voy recordando, porque es un paradigma clarísimo. Es un paradigma clarísimo. Eh, Inma, que está en Alicante, pero que ella es de aquí, del barrio, una de las mujeres de las vías. Y que, pues también, siempre que puede, de, de las primeras veces y llevará también más de 200 días día cuando puede, claro, está Alicante que está aquí al lado hoy, eh, Rosa, hay gente de Barcelona ha venido Liante, ha venido Fina Juanjo, Sex, Ana, Aneta ha venido mucha gente de Barcelona lo puedes ver al principio porque van a realizar aquí un concierto electrónica contra el muro unas sesiones de de música y con varios DJs ...el 14 de junio... ...y entonces han, han venido para acá... ...pues para los preparativos... ...para dar a conocer el evento... ...y ya pues algunas personas de ellas... ...es la, ter es la tercera vez que viene... Eh, ...en poco más de un mes... ¿eh? ...a ver si vienes tú... ...y también hoy va a venir Marta... Eh, ...otra persona de Barcelona... ...bueno que está en Murcia... ...pero que no se ha podido acercar a las vías... Eh, ...van a estar hasta el lunes... ...a ver si viene... ...hay que venir... o sea ...las personas tenemos que decir... Eh, luego... ...podemos contar en nuestra biografía... ...que hemos estado en esta plaza de soterramiento... ...en esta revuelta de la huerta... ...o sea, en serio... Un, ...no digo que vengáis en verano... ...que esto hace un calor espantoso... ¿eh? Podría aprovechar de venir antes... ...pero vamos, que si no... Si, ...aunque sea verano... ...se recibirá... ...de manera... ...no calurosa, ¿eh? <ríe> ...porque... ...no vamos a sumar calor al calor... ...pero sí de manera... ...tan fresca como se está aquí celebrando todos y cada uno de los días. Tenéis tren directo. <ríe> Oye, pues para Barcelona sí, hay un talgo, ¿eh? Para Barcelona hay, hay talgo. Sí. Y yo posiblemente vaya a Barcelona dentro de poco también, ¿eh? Posiblemente vaya dentro de poco a Barcelona. Estoy haciendo lo posible. Para un tema ya personal, pero pero sí. Tenéis playa, sí. Aquí en Murcia es un valle. Eh, ...montañas y montañas y el río en medio... ...y al atravesar una de las cordilleras, la cordillera del sur... ...pues ahí hay playa, ahí hay playa... ...una playa no es muy recomendable, el, el Mar Menor... ...está muy contaminado y por eso la gente está protestando... ...otra playa es muy recomendable, Mazarrón, Águilas... ...que ya dan al Mediterráneo y que son playas bastante... ...bonitas y muy frecuentadas también por gente... ...del norte de España... Pues Rosa, me alegro de verte antes de desconectar, de poderte saludar. Y bueno, ya sabéis, a ver si a ver si esto le dais también, aparte del perisco, compartís el canal de YouTube y la página de, de Facebook. Y así esto cada vez tiene más difusión. Bueno, pues una abrazada, un abrazo. Y nos vemos mañana. Fins demà. de ma. Una abrazada a tom, Un abrazo. Murcia no se parte. Murcia se comparte. Adiós.